Hola amigos, ¿qué tal? Soy Hernán, Hernández. Los invito a escuchar la Superior Estéreo de Otoniel Zapata, donde se escucha la mejor música tropical de todos los tiempos. ¡Vaya! ¡Sabor!